Hoy comienza, y muy apropiado el desfile blindado, para recordarlo, la quinta fase, desde hoy hasta el 15 de febrero se llama General Zulbarán, usted lo sabe, doble ataque blindado, rumbo a la victoria, como un huracán blindado, el pueblo blindado. Hizo un llamado al pueblo venezolano a mantener la lucha constante para garantizar la victoria del sí. Cuidado con el triunfalismo, que es muy peligroso, que tiende a desmovilizar. Nosotros vamos a ganar el referéndum, pero la pelea es peleando y hay que dar la batalla con mucha intensidad. ¡Hasta el último día! ¡Hasta el último minuto del 15 de febrero! ¡Sin bajar la guardia un instante! El comandante Hugo Chávez enfatizó que aunque las últimas encuestas den como ganador al sí, no hay que confiarse. Según los resultados, el sí aumenta la ventaja contra el no. El sí a la patria, el sí al futuro... cuidado con el triunfalismo. La verdadera encuesta y definitiva es la que vamos a hacer el 15 de febrero en las mesas electorales. Esa será la verdadera encuesta definitiva y grande, la que va a hacer el pueblo de Venezuela. Asimismo, resaltó que la organización, la movilización y la materialización del voto garantizarán la victoria del sí el próximo 15 de febrero. Compañeros, lamentablemente por ahora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 Día de la Dignidad